Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Slipintora, pintora. hola a todos, seguimos en Pokémon Luna Luzlock. Primero que nada perdí, perdón por el audio del vídeo anterior Que en vez de estarlo grabando con el, con el micrófono del, de, lo, de los auriculares Lo estaba grabando con el micrófono del ordenador, entonces no sé cómo, cómo fui, puedo solventar eso Pero vamos, que intentaré mejorar el audio como fuera Aquí hay un objeto Aquí un especial X, que no es nada de lo que nos pide para el, este reto. Entonces ya por aquí ahí hay otro objeto, pero por ahí se va por otro lado. Vamos a cruzar esta zona de hierba. Dice que por ahí hay otro objeto. ¿Dónde? Mira, aquí hay uno. No puedo hacer con Stunland. Una super poción. Vamos a ver qué hay primero por aquí. Una no. zona muy, muy amplia. Mira, ahí hay algo. Sí. Y él va a revivir, ¡perfecto! Un Pokémon se lanza, balanza sobre mí. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, bueno, también quiero comentar que en la parte de arriba a la derecha, en el botón de información, hay información sobre un sorteo que se está realizando ahora mismo. Así que no olvides pasarte por ese sorteo y participar. En un juego de Pokémon Luna o Pokémon Sol está a tu disposición. Nos quedamos a Fomantis. Uh -huh. Por aquí no creo que haya más objetos. No. Vamos a probar por aquí. Mira cuánto espacio. Ahí. Sí. Hierba revivir. Un bajo. Y un Pokémon se abalanzó sobre mí. Ay. El Angel Bajo. Fomantis. Picoteo, ¿cuántos tiene? Nah, tengo de sobra. Hm. Chafomantis. Vamos a seguir buscando y rebuscando. ¿Tú una no nueva zona? Sí. No soy muy bueno buscando objetos, ¿vale? <ríe> a ver. Aquí canta. Aquí canta. Aquí también. Metemos entonces que es por esta zona. Aquí. Una hiperpoción. Bien. Por aquí también canto antes, pero yo creo que tiene ese por aquí. Mira. Un polvo curación. Y el Pokémon escondido de detrás salió Venga Otro formante Picoteo y fuera Si algún fomante estuviera algún algún tipo de valla puesto, pues Anto recibiría las mejoras de esa valla, ya que se la está comiendo. ¿Qué? ¿Cómo va? Veo que has encontrado una hierba a revivir. Genial. Tiene un sabor amargo, tan amargo que deja incluso los propios Pokémon estupefactos. Solo te falta el ingrediente. ¡Ale! A recoger. A ver si lo encuentro, ¿no? Aquí dice que bucea. ¡Uy! Qué guay. <risas> y el balazo Muy bien Vamos a Stunland A ver si por aquí hay algo Lo dudo, ¿no? Pero por pues, si acaso Stunland Vale, entonces tiene que ser Aquí otra vez. Recuerdo que por aquí había sonado algo. Aquí. Una defensa X. No es lo que quería, pero bueno. Esta zona más amplia. No hay nada, ¿verdad, Stutland? Por ahí hay algo Ahí Un ataque X es para usar fuerza uh -huh. Vale, vamos a usar a Tauro Bueno, ¡No! <risas> es que ahora vuelvo y, y están otra vez las piedras Quiero ver si debajo de estas piedras había algo Puede ser que sí, ¿no? Así. Una semilla de milagro Ya está Ya lo tengo todo, ¿no? Estupendo, he encontrado todos los ingredientes Muy bien, voy a comenzar la, la preparación Así que ven a la entrada a la jungla, ¿vale? Vale, mientras puedo seguir jolineando por aquí, ¿no? Una raíz grande. Sí, llegó <ríe> justo la solida Qué bien. Muy bien, este pintora. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes, solo falta. Ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Lulu? Ah, queda aquí, güey. Aquí tienes. Un hueso burrueso y un hueso raro para ti. Y yo he traído un agua fresca y un casco dentado como de costumbre. Gracias Nereida y Kiawe. Ahora ya está todo. Bien, es la pintora. Toca hacerle creer la, caer la baba al Pokémon dominante. Primero... Déjame comprobar otra vez que has reunido todos los ingredientes. Una bayango una miniseta, una hierba a revivir, una semilla milagro. ¡Perfecto! Todo como indica la receta. Ahora ya puedo preparar el, el lulú de la casa. Muy bien. Pues voy a usar esta comida para atraer al Pokémon Dominante. ¿Estamos listos? No. ¿De acuerdo? Bueno. Pero cuando veas que estés preparado, avísame, ¿vale? A ver, antes de empezar, quiero saber si tengo los Pokémon necesarios, y de todas maneras creo que me vendría bien cambiar algún que otro Pokémon por, por más Mar, el Carlota MX, que le, estado, le había estado subiendo niveles y creo que para este combate puede ser muy útil. Así que vamos a por ella, y vamos a poner recuerdo a alguno de nuestros Pokémon. Por ejemplo, a ver. Digamos que... Eh, Rainbow B, Annie, es tipo bicho-hada. Contra un Pokémon de tipo bicho-planta no pasa nada, está muy bien. Eh, Diglett no. O sea, Grecia, vamos a moverla momentáneamente para la caja. Wisiwasi. Pokémon de tipo... Planta y bicho pues puede hacerle daño así que prefiero no tenerlo en el equipo. Eh, el es tipo lucha, ¿vale? Se puede quedar. Fantasma Veneno se puede quedar. Y Planta Volador se queda. Vamos a meter a, a Carla MX. Por cierto, ya le enseñé pirotecnia. Bueno, aprendió pirotecnia. Nitrocarga. Le enseñé ladrón y aprendió niebla clara. Y puedo elegir entre Trainer ZN, que tiene aire afilado, acróbata, picotazo y destructor. O mmm, Dan CV, que lo había entrenado, le, le enseñé demolición y nitrocarga. Aprendido picoteo y tiene cobo. Es normal poblador, por lo tanto, puede ser útil. Y más mal, ya tengo, bueno, Carla MX tiene pirostal Z. O sea, mmm, estoy por subirle un poquito más de niveles a Anto. Debería subirle un poco de nivel a Anto, ¿no? ¿Qué, a, qué, ¿A qué nivel evoluciona Dartrix? Al 34, creo. Vamos a ponerlo al primero. Datos. Tenga 499 por subir de nivel. No sé si subir de nivel con... Bueno... Voy a subirle un poco de nivel a Dartix A Anto Para que se quede en nivel 30 Y a Carla le voy a subir un poquito de nivel también Para que se quede a nivel 24 Ese ya vengo Por cierto, subiendo un nivel Aquí, en esta parte de... En esta zona del juego hay, uno, hay un objeto que se me había pasado Vamos a por él una Ultra bon mira, es útil. Vamos a seguir subiéndole niveles a esta gente. Tartris subió a nivel 30, es decir, el 30. Ya ha hecho una de las dos cosas que quería hacer. Y ahora vamos a poner a Clara. A la primera. Que le queda. Uff, todo eso por subir de nivel. Bueno, enseguida estoy con ustedes. Bueno, ya tengo subido los niveles. Eh, Anto al 30, Carla al 24 y este al 20, me da igual. Eh, a Carla no sé si darle un caramelo raro porque la verdad que subirle todo eso de nivel pff, tarda un rato. Así que le doy un caramelo raro para que se quede al 25 ya. Que un caramelo raro sí me puedo consumir. A ver... Caramelos raros, caramelos raros, caramelos raros. ¿Dónde están los caramelos raros? Carbón, semilla de trueno, caso golpe, la grande. ¿Dónde está el caramelo raro? Tiene que estar aquí. aquí. Tengo siete. Vamos a darle uno Carla nada más. Se el veinticinco. Vale, yo creo que así. Ya estoy más que preparado. Para luchar contra el bicharraco. Vamos a la ruta y ese ya vengo. Bueno, ya estamos aquí en la jungla Umbría. Vamos a prepararnos. Vamos a hablar con la capitana. Bueno, con esta muchacha. Eh, voy a comprobar primero si está el repartir experiencia. Uy, el surro. Repartir experiencia está encendido. Y... Animación de combate Ver Perfecto Guardamos por si acaso Y venga Vamos a cruzar un poco los dedos Muy bien Pues voy a usar esta, esta comida Para atraer al Pokémon Dominante ¿Estamos listos? Sí, Con un poco de miedo Pero sí estamos listos Nereida Dale la vuelta al casco dentado y vierte agua fresca adentro. De acuerdo, yo me encargo. Pim pam pum pam. De adentro la valladango, la miniseta, la hierba a revivir y la semilla milagro. ¿Qué hago Pásame el hueso grande, el hueso grueso y el hueso raro. Toma. Bien, es la pintora. Machaca, machaca. Dale caña a ambos, con ambos huesos. Muere los ingredientes pulsando el botón A. Vale, vamos a pulsar ahí que nos vamos a volver loco ¡Aplasta! ¡Pulveriza! ¡Convirtela en papilla! Un olor muy característico comienza a diseminarse por el lugar De lo más profundo de la jungla se aproxima un ser misterioso Jeje, <risa> coño, Godzilla Luna Luran. Ha aparecido en Lurantis, el Pokémon dominante de la jungla Umbría. Uy, tengo unos nervios. Vale, ok. venga, van, van a poder ver el poder de Z. por cierto, ven que uno brilla más que otro eso es porque esta hecatombe epírica al estar con el con pirotecnia sube a 140, mientras que este nada más que tiene 100 por, a, por estar en nitrocarga, entonces vamos a usar este que es más fuerte y a cruzar un poco los dedos, Tira de aquí no creo que le haga mucho, aunque los niveles están más o menos. Cuerpo de llama, toma, quemado. Poder Z. El cantón de Pírica. Está muy guapo, eh. Ya yo lo he visto y está muy, muy, muy guapo. Ir un antifuera. Y fuera. Es lo mejor que dicen, poner a, a Carla MX aquí, entonces. Toma. A ver qué pasa ahora. Eres impresionante, Sly Pintora. No es que seas fuerte, es que eres fortísimo. Eres un verdadero fuera de serie. El Pokémon dominante ya está comiendo de tu mano. Lo mismo pasó en el área volcánica. Mira que mi Sal Salasi Salas Salasli es fuerte, pero sufrió una derrota aplastante. Mi Wishiwashi, a los que yo había entrenado con tanto esfuerzo, corrieron la misma suerte. Y con esto ya ha salido airoso en las tres pruebas de Akala, y justamente la más difícil de todas es la mía. Las ha superado con todas las de la ley Toma, tu recompensa El bicho está en Z <ríe> Ah, no, es una planta Prueba superada Ha recibido el cristal Z de manos de Lulu. La pose far, fardona del tipo planta es en plan... ¡Planta! ¿Vale? Ah, claro. La planta que emerge. Como, como ha superado las pruebas, ya puedes atrapar Pokémon de la jungla umbría. Pero prométeme que los criarás muy bien. Toma, además te regalo estas nido balls. ¡Gracias! Vaya, parece que el Durantis no se ha terminado toda la comida. Vamos, Kiagüe, Nereida, come vosotros también. Bleh. Si tú lo dices. Ñam. Qué asco. Ah, se nota como el sabor del hueso raro llena toda la boca. Me arden las mejillas y parece que se me va a derretir la lengua. Ah. ¿Eh? Pero... ¿Pero esto? ¡Guau, guau, guau! ¿Eh? ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué os marcháis? ¿Es que os es que vais a ver la gran prueba de Maial, de mayla ¡Pero no os vayáis sin mí! Yo creo que picaba un poco. ¡Uh, cucuy! ¡Uy! Colosillo más, más rico acaba de llegarme. ¿Estará Lulu preparando alguna de sus deliciosas recetas? ¡Niam! Por cierto, tengo un regalito para ti, para celebrar que has superado a su prueba. Se trata de meter Cuerno Certero. ¿Y por qué se llama así? Porque nunca falla? Porque no falla nunca. Será de tipo bicho, creo, ¿no? Como siempre digo, hay que descubrir, experimentar y vivir cada nuevo desafío en la vida como una gran aventura. Hay un sitio que creo que puede ser clave en tu recorrido insular. Vayamos como un rayo a la, al SID, Centro de Investigaciones Dimensionales. ¿No me dejas cambiar los Pokémon? Que tengo ahí un par de Pokémon que no van en el equipo. A todo esto, le Pintora. Muchas felicidades por tus tres victorias, por tus tres victorias victoriosas pruebas. Ahora ya puedes afrontar la gran prueba de Maila. Maila utiliza Pokémon de tipo roca. No te vendría nada mal atrapar un Pokémon de tipo planta en la jungla umbría. Cuando estés preparado para la gran prueba, ven al centro de investigaciones dimensionales. Está pasada la ruta 6. Si no sabes cómo llegar hasta allí, seguro que Rotom puede echarte un cable. ¡Perfecto! Primero que nada, vamos al centro Pokémon para cambiar los Pokémon que no voy a utilizar. Bueno, ya estamos en el centro Pokémon. He curado los Pokés. Y vamos a ver cómo, cómo ponemos el equipo. A ver, ya no me hace falta Dance V. Wisiwasi correcto para aquí. A ver, ¿qué me dijo que tenía? Pokémon de tipo Tierra. Me dijo que necesitaba Pokémon de tipo planta. Es decir, este sigue. Anto sigue, sí, por supuesto. Y a lo mejor, pues mira. Este no, no va muy bien. Y creo que Grecia tampoco. Porque este tipo tierra cero. Pero al ser... Nah, sí, yo creo que no. Eh, vamos a guardar a Carla. Aunque ya han visto que es mm, utilicísima. <risas> Este, ¿no? O Dakota. Dakota. Fantasma veneno. Es que claro. Este dentro de nada es planta. planta fantasma. Y este tampoco tenga muchos ataques buenos. Prefiero tener a este dentro. la adentro aunque tiene dos niveles por debajo de, de los que tengo en el equipo y meto creo que está más, que es más fuerte ya, vamos a ver los datos quien tenga más ataque especial o ataque ataque 77 37 de ataque especial y este 8657 57 Pf, Se queda Se queda Gengar Vamos a poner a Grecia por aquí mm, Venga Y este va a ser el equipo Y vámonos para donde nos diga la Rotondex a ver, ¿Para dónde te voy, hijo mío? Dice, el profesor te dijo que te dijera El Centro de Investigaciones Dimensionales, ¿recuerda? ¿Y dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿No me dice dónde es? <ríe> Bien te cuesta Ah, bueno, pues mira, como casi vamos a terminar el capítulo Vamos a capturar un Pokémon de ruta De la ruta 5 no, pues de la ruta 5 ya habíamos capturado Pokémon Pero de aquí dentro no De la jungra umbría no hemos capturado ningún Pokémon Entonces vamos a por él Vamos a cambiar los Pokés. Anto al primero. Y a ver si con un poco de suerte nos sale la, la, la pre-evolución de Luranti. ¿Dónde? ¿Dónde puede ser? ¿Dónde puede ser que nos salga? Espérate, que lo tengo en la Pokédex. A porque de la, ¿Dónde está este? Este es el que me gustaría que me salga. Hábitat, eh, Pulsamos A. Mm. Vale. Vale. Donde estamos tiene que aparecer. Ok. Para tener un for un lunantis, formantis, o lo que sea que se llame. Vamos a por él. Bonesley. vamos a poner Pokémon de ruta. ¡Oh! Un Confie. ¿Y esto qué es? Tipo hada planta. Puede ser. Vamos a usar falso portazo. ¿Eh? Qué raro. Desarrollo Sí, es tipo planta, seguro ¿Qué coño pasa aquí? ¿Por qué se fue para allá arriba? <ríe> no entiendo nada Desarrollo otra vez Venga, falso portazo. Y por cierto, confies hembra. Por lo tanto, hay que buscar una. Uy, constricción. Bueno, bueno, bueno. Tampoco le quito mucho. Pero sigue sí, ahí dando por saco. Voy a ir abriendo aquí los suscriptores. Y, y, y, y vamos a usar otra vez falso portazo. A dejarlo ahí a la mínima Uy <risas> Beso dulce Evita el ataque Bien Pero sigue con las constricciones Que no contracciones Que son cosas diferentes mm, Bolsa Mira, vamos a usar una sanabol Porque me gusta el color de la Pokeball Simplemente por eso Uno Dos Tres Bien Bien, bien, bien, bien Vamos a ir buscando un nombre de una seguidora Sí, estamos ahí, claro. Confi se ha registrado en la Pokédex. ¿Quién? ¿De tipo? Que sí, que sí. Ada solo. Mm. Yo pensaba que era Ada planta. Bueno, Hada ¿Quieres ponerle un nombre? Sí, espérate que lo estoy buscando. A ver, a ver, a ver, a ver, Vamos a comprobar a ver si este suscriptor es un suscriptor o una suscriptora. Bueno, como no sé si tengo más seguidoras hembras. Hembra, Dios mío. Chicas, <ríe> vamos a ponerle un mote diferente. Vamos a ponerle Aurora. Aurora, entramos, y ya está. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, lo enviamos a la caja del PC, y punto. Lo vamos a ir dejando por aquí el episodio, nos vemos en el siguiente, Alola a todos, hasta luego, adiós.